Para hablar del arte de la historieta, Matías Vergara entra a la habitación china. Con el dibujante de historietas, Matías Vergara, estamos en la habitación china. Bienvenido Matías. Hola, ¿cómo estás? Eh, no voy a empezar a hacer una defensa de, de la historieta porque es un arte antiquísimo, que de pronto, sí, en los últimos 100 años tuvo uh, su mayor desarrollo, pero desde la Edad Media había, no sé, estaba la Biblia de los pobres, la Biblia de los que no sabían leer, y miraban las ilustraciones de unos libros que estaban ahí puestos en, en las iglesias. Eh, pero sí, de pronto, eh, vale la pena saber qué formación o cómo es que se va formando la cabeza de un tipo que se dedica al dibujo de historietas ahora. Y como vos eh, empezaste siendo estudiante de letras y luego abandonaste para dedicarte al dibujo, ya no al guión, sino al dibujo de historietas, me gustaría saber qué fue lo que te llevó de, de esa primera vocación por, por, la, por la lectura y la escritura a eh, la narración en imágenes. Bueno, eh, yo no diría tanto abandonar, digamos, es como una transformación. Yo todavía soy estudiante de licenciatura en letras, pero, pero, pero digamos que el, el, el proceso ya había empezado antes. Yo había empezado a dibujar de, de adolescente, historietas, a probar un poco. Eh, era un lector bastante voraz de literatura y demás. Y ya hace unos dos o tres años más o menos... Decidí, este, bueno, de, básicamente tomar una decisión de corte laboral uh -huh. Y dejar, digamos, eh, los estudios en una pausa Y dedicarme a algo que yo ya venía desarrollando de antes claro. Que era la historieta, ¿no? Es decir, uh -huh. yo puedo dibujar, no soy un guionista de historieta Hay autores que son las dos cosas Pero uh -huh. pero tenía ganas de dibujar, tenía ganas de, de, de poner las manos eh, a, a la tarea de ser autor de algo, ¿no? Este, uh -huh. Y así fue que empecé, digamos, de a poquito ¿Pero hubo un cambio, uh, un, un darte cuenta de que, de que había un predominio de lo visual ante lo lineal de la, de la lectura o de la escritura? Sí, claro. Eh, yo tenía ganas de contar cosas, ¿no? Es ¿Sí? decir, tenía ganas de, de abocarme a algún tipo de, de, de desarrollo narrativo, de contar algo, y, e intenté escribir. ...no me salió para nada, es decir, es algo que está... Eh, ...tengo las ideas, tengo las estructuras, pero no puedo escribir, uh -huh. es así nomás... ...entonces el, el dibujo fue mi recurso directo, este, okay. hubo un momento sí, de, de, de decir... ...bueno, está bien, tengo las ideas, pero no las puedo escribir, así que las puedo dibujar. <risa> ¿Y, ¿Y empezaste haciendo historietas tuyas o, o ya empezaste con guiones ajenos? Tenía muy poquitas historietas cuando empecé a... ...cuando, cuando me tiré al medio, digamos, tenía muy, muy, pero muy poco material propio había hecho quizá unas 10 páginas de historieta con guiones míos paupérrimos este, pero lo suficientemente buenos como para permitirme llegar a un par de exposiciones donde claro. donde pude estar y conocer a varios colegas claro. entre ellos Antulo, que es mi, mi guionista habitual ¿no? claro, este, claro. y allí me di cuenta que podía trabajar con, con, con guionistas ¿no? y, y con, con trabajos de otros también que no es, nada, no es nada menor porque vos recibís un guión, que es un texto con indicaciones ¿Acerca de qué? Es decir, ¿cómo es un guión y cuál es el proceso de pasar desde esa escritura a una página dibujada? El guión el guion es todo un tema. Cada, cada guionista, cada escritor tiene un acercamiento distinto al guión. Hay guionistas que son muy adeptos al espacio vacío y por lo tanto dejan un margen enorme de creatividad para el dibujante, que para algunos dibujantes es más un peso que un que Por ejemplo, te ponen el... diálogos y acciones peladas, así. Claro. Sale. Claro, o, o tal tipo sale de un auto sí, Y claro. nada más No se sabe si hay gente en la calle No se sabe si es de noche, si es de día claro. Y a algunos artistas eso les resulta cómodo Y a otros realmente los mata hay, hay algunos que necesitan que les digan Todo está en este lugar Acá aparece tal cosa, acá aparece tal otra Bla, bla, bla este, Y bueno, pero sí, el guión es variado Es... es es lo que es, ¿no? Un guión es una guía, es, no, es un, no es una regla, es una guía grande, es un guión. ¿Cómo son los de Santulo, por decir eh, tu guionista más frecuente? Uh, bueno, los de Santulo no son unos guiones, eh, no son unos guiones, digamos, obsesivos al detalle. Son unos guiones que tienen una, una, una dosis justa y, y necesaria de libertad para el dibujante y al mismo tiempo son muy cinematográficos, ¿no? Este, Rodolfo, tanto como yo, somos, somos cinéfilos él mucho más que yo incluso, y, y por lo tanto es casi imposible no imprimirle un cierto toque cinematográfico claro, claro. a lo que hacemos, él desde el guión y yo desde el dibujo. Claro. Así que sí, es, un, es como un guión cinematográfico, ¿no? Hay mucho diálogo, hay mucha palabra y no tanta descripción eh, visual. ¿Y vos te estás imaginando cuando lees el guión una situación y una cámara, digamos, o te estás imaginando una página y los cuadritos y la composición visual que eso supone? Eh, generalmente pienso la viñeta, ¿no? sí. pienso la escena como que en pie, veo una película, claro. lo pienso de esa manera Luego, eh, sobre la marcha, la página se va armando de esas viñetas y va quedando, yo qué sé, eh, queda bien en base a oficio, digamos ¿no? Uh -huh. Pero claro. pero no, por lo menos para mí no es común plantear toda la página entera como una estructura y Sino que más bien voy viñeta por viñeta y voy viendo ¿Y trabajás eh, con algún programa tipo Manga Studio o algún software específico o uh, dibujas en papel, escaneas o trabajas sobre un pad digital. ¿Cómo es tu, tu, tu manera de trabajar? Eh, yo soy de los pocos que van quedando que todavía trabajan en papel, ¿no? este, un, un, Con un amigo colombiano este, que es historietista muy bueno, hablábamos de que de que hay muchas clases de dibujantes y una de las clases de dibujantes es los que aún usan papel. Este, yo dibujo en papel, escaneo y luego en Photoshop hago todo el resto, ¿no? O sea, pongo textos. Arreglo alguna cosa que me quedó bastante mal este. ¿Coloreas? Y... Sí, sí, coloreo digitalmente Si puedo, prefiero hacerlo a mano uh -huh. Con materiales tradicionales Pero... Acuarela, de todas esas sí, cosas Sí, sí, coline o lápiz de color también uh -huh. Y si no, sí, sí, color digital uh -huh. O sea que, el, digamos, el, el, el peso de la pre-prensa este No es muy grande en tu caso son Es, es la terminación lo que vos haces con Photoshop. Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. El, el historietista, el dibujante de historieta tradicionalmente era un tipo que sabía mucho de artes gráficas, porque, claro, el trabajo está destinado a la impresión. Y entonces en, lo que sé, en los años 50 tenía que saber de tramas, de cómo indicar la aplicación de una trama, cómo hacer mezclas de color con trama y todo lo demás. Eh, se supone que ahora eso está un poquitito facilitado y automatizado por el uso justamente de Photoshop. Sí, pero igual hay que... Eh, aún hay que saber hacerlo. Sí, no. eh, ahora ya no es más como antes que había que recortar unas especies de, de láminas de colores para colorear sí. y todo lo demás. Eh, pero aún hay que, hay que respetar determinadas normas de, de imprenta, ¿no? Es decir, claro. el trabajo de imprenta sigue siendo el trabajo de imprenta. Uh -huh. Y muchas veces recae también en el dibujante el, el observar y cuidar el, el proceso de... ...de lo que uno ha hecho hasta que sale en el papel uh -huh. de la imprenta... ¿no? ...es decir, hay normas de color, etcétera... Claro. Pero, ...pero sí hay que hacerlo todavía, es, uh -huh. es un aprendizaje necesario. ¿Y vos trabajás, preferís trabajar en, en blanco y negro o en color? Eh, me, da, me da igual, uh -huh. me da igual. Eh, lo, lo, lo uso según cómo funciona en la historia, ¿no? Si, si va mejor o va peor y, y se analiza antes, digamos, ¿no? Uh -huh. Si es una historia para blanco y negro o si, si es color. Claro, es una decisión artística... Del, del, ...del momento y de la finalidad que tiene la obra... Eh, ...¿qué hace que un dibujo pueda ser narrativo? Es decir, eh, porque vos mirás la, una página de historietas... Y, ...y de pronto cada dibujito en sí mismo... ...puede llegar a tener muy poco valor como objeto gráfico... ...sin embargo cuando es parte de una página... ...empieza a tener una fuerza impresionante... Quizá porque es una herramienta narrativa, pero ¿qué es lo que le permite a una viñeta ser parte de esa cadena de narración? Por lo general son algunos, algunos pequeños indicadores, algunos pequeños recursos y cuestiones que están dentro del dibujo que facilitan el proceso mental del que está leyendo de pasar de una viñeta a la siguiente, de arriba, de izquierda a derecha y de arriba abajo, ¿no? uh -huh. Es decir, son cosas muy tontas que uno va aprendiendo sobre el oficio, de mucho leer del mismo modo que, que como en la literatura, uno va, va integrando cosas. Pero el lector, igual que el autor, ya de antemano, tienen integradas esos recursos. Entonces, por ejemplo, si hay un personaje mirando de izquierda a derecha, es más que evidente que es hacia esa dirección donde va la acción. Uh -huh. eh, del mismo modo... Si en, un, en una viñeta es de día y en la viñeta siguiente sigue siendo de día, ahí el cerebro, digamos, hace la conexión entre las no hay, viñetas. No hay continuidad temporal. Claro, y, y rellena los espacios vacíos, ¿no? Ah. Es decir, eh, se crea el sentido de viñeta a viñeta de un modo similar a como se crea de capítulo a capítulo o de frase a frase. Es un sí. acto narrativo secuenciado, ¿no? Generalmente... Se compara mucho la historieta con el cine porque ambas son formas visuales de arte secuencial claro. En el cine la secuencia está dividida en escenas y con muchos cuadros que pasan todo el tiempo Y en la historieta son muchísimos menos cuadros que condensan más acción ¿no? uh -huh. Y el trabajo, uh -huh. digamos, de lectura incluye una lectura de un texto y también de imágenes Pero en, no es muy diferente En tanto lenguaje, en ese sentido que vos decís, ¿te parece que cambió mucho desde, no sé, Winsor McCoy principio del siglo XX hasta ahora, el lenguaje de la secuencia? Eh, poco y nada. Uh -huh. o sea, para serte sincero, si tomas una tira de, de Little Nemo uh -huh. de Winsor McKay y, y se la llevas hoy a, a un diario o a un editor, probablemente se vaya a poner nervioso porque le va a costar leerlo y todo lo demás. O sea, no, uh -huh. no han habido tremendas, digamos, eh, no han habido realmente una revolución tan grande que cambie la historieta. ¿no? Uh -huh. Quizás. Ha cambiado formalmente, si se quiere. ¿no? Es decir, obviamente en algún momento las historietas van a dejar de salir en papel, claro. van a integrar la participación del usuario, como en el iPhone y demás, claro. eh, quién sabe. Pero pero en sí el, el acto de crear sentido en la mente, el leer, ¿no? al leer, al ir progresando, es, funciona igual que hace sin Va años. Ser más o menos en mí. Sí, sí. Bien, vayamos a una pausa y seguimos a la vuelta. el dibujante de historietas matías vergara estamos en la habitación china yo quería hablarte un poco matías de eh, el estilo y cómo planteas gráficamente eh, las historietas en, en este libro con guión de rodolfo santulo y dibujos tuyos acto de guerra eh, hay varias historias eh, digamos que sería de corte realista, porque viste que muchas veces la gente piensa en historietas, mucha gente que pocas veces ha abierto un libro de historietas, y piensa en superhéroes y en cuentos de hadas y todo lo demás. Y yo eh, cuando vi esto me, me acordé eh, enseguida de Alberto Brescia, un historietista argentino, circunstancialmente nació en Uruguay y vivió un par de años acá, uh -huh. Eh, que realmente fue uno de los maestros ¿no? de, de, de, del mundo, de la historieta. Eh, y bueno acá veo cosas que, no sé, me hacen acordar a cinder este, por decirte algo, algunas texturas este, que después él como que las, las acentuó mucho en, en el Eternauta, aunque Enrique, el hijo, dice que casi todo eso lo hizo él, casi toda la cosa... Probablemente, probablemente sea cierto Puede ser eh, Y digo, ¿qué, ¿qué historietistas? Aparte, me parece claro que acá está Incluso me das la tapa y yo digo, ahí está Brexia este, ¿Qué historietistas te interesan? ¿Qué dibujantes de la historia? ¿Brexia, por ejemplo? Sí, Brexia yo lo leía muchísimo cuando era adolescente no Es decir, cuando empecé a, a dibujar y demás Y no solo a Brexia, sino a, a, digamos, toda una rama de, de historietistas contemporáneos, rioplatenses, ¿no? A, a mí me, así Digo, como se habla. Claro, cielo, sí. Claro. Y, sí, Solano López. Claro. Oh, y dibujantes que tampoco necesariamente se dedicaron demasiado a la historieta, ¿no? Ilustradores, claro. caricaturistas, demás. Uh -huh. este, como, como se habla generalmente de cómic norteamericano, de superhéroes, de manga, de pan de cine cuando se habla de una cuestión más europea y demás, hay una historieta rioplatense también, ¿no? Esto, claro. es, una, esto es una cuestión. Que, que yo y un montón más de, de gente, obviamente también en Argentina y en otros lugares, nos dedicamos a, a cultivar y a tratar de difundir, que es que realmente hay una escuela eh, rioplatense muy rica y muy fuerte de historieta, de historietistas y, y ciertas tendencias. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, son un montón de las características que inauguró no solamente Brescia, eran, eran un círculo bastante, bastante especial, donde está Muñoz, por ejemplo, uh -huh. que es un genio absoluto, y demás, eh, donde prima mucho el valor expresivo, a veces en el límite de, de, de lo impresionista de, o lo expresionista, el blanco y negro como recurso fuerte de expresión y, y, y cierta, ¿cómo decirlo? Cierto, cierto margen de, de indeterminación en la forma de, eh, que pone el lector en jaque. ¿no? Es decir, que, que no es fácil de seguir que no está diseñado para, para, para un lector que, que, que quiere, digamos, una experiencia fácil. Eh, Brescia, en ese sentido, sí, es una influencia tremenda, y, y a mí me gusta poder decir que soy un historietista, si alguien me pregunta cuál es tu estilo, me gusta poder decir rioplatense. Claro. Ni siquiera claro. latinoamericano, rioplatense. Platense. Claro. Este, y, y no lo veo, digamos, como una frontera ¿no? Es decir, no quiere decir Lo rioplatense solo puede ser rioplatense Sino que es un estilo o una manera Que puede adaptarse a, a varios géneros Claro Incluso, ya que estamos con Brexia eh, El tipo tenía una multiplicidad de estilos No sé, vos ves la gallina de Goyada, La adaptación que hizo de, del cuento de Quiroga eh, El corazón de Lator, También una, una adaptación es, es, Parecen hechos por, por tipos por diferentes, por distintos, distintos ilustradores. Sin embargo, cuando empezás a conocerlo, te das cuenta que ahí hay un parentesco. ¿Y por qué me menciono eso? Porque en el caso tuyo me parece que también ocurre eso. Ocurre que vos tenés como distintas maneras de, de dibujar. ¿no? Eh, este, por ejemplo, los personajes... Eh, son como más caricaturescos que, que en acto de Guerra, ¿no? Y en otras piezas tuyas incluso se extrema más eso, ¿no? Es un dibujo más parecido a la historieta cómica, uh -huh. ¿sí? sin que tengan un asunto cómico, ¿no? Este, ahí sí me parece que hay una novedad de estos tiempos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo manejas eso? ¿Con qué conciencia trabajás ese ir de un rasgo estilístico a otro? Bueno, es, eh, te puedo decir, más allá, no sé si, si, digamos, si será una cuestión mejor o peor, pero te puedo decir que es una decisión absolutamente eh, deliberada. Claro. Eh, no es así en, en todos los dibujantes. No, hablo de mi caso, uh -huh. en, en este caso particular. Hay dibujantes con un estilo sumamente personal. Eh, es decir, dibujante fulanito va a dibujar como fulanito siempre, hoy, sí. mañana y siempre. Eh, lo cual es tan válido como cualquier otra cosa. En mi caso, eh, yo encuentro más divertido, o, o digamos es mi tendencia natural, ir cambiando constantemente, ir buscando formas nuevas. Y, y digamos, casualmente, también, eh, mi, mi guionista Santulo y con los que trabajo también les gusta experimentar formas distintas, ir probando. Y por lo tanto he tenido la oportunidad de ir cambiando estilo de acuerdo a cómo facilite o cómo mejore y juegue mejor con el guión. ...el estilo para el producto final, ¿no? claro. la, la cuestión de la historieta es que es importantísimo entender que la historieta... ...no es dibujos o imágenes más textos, sino que es una combinación orgánica de ambas. Eh, si uno quiere agregarle dibujos a textos y no funcionan, van a ser dibujos y textos. Lo claro. mismo en el sentido contrario, ¿no? eh, Por lo tanto, eh, una historieta es buena en tanto una cuestión narrativa en la medida en que ambas, ambas partes, digamos, del lenguaje se, se comunican y funcionan y se fortalecen mutuamente, ¿no? Es decir, eh, en una historieta donde existe una carga muy grande de texto o donde hay una carga muy grande de simbología o de elementos, quizás un estilo más minimalista puede no, no entorpecer eso, es decir. Claro, y, claro. Eh, es decir, es una cuestión de balance, uh -huh. es una cuestión de, de equilibrio y de cuidar el efecto narrativo siempre, uh -huh. ¿no? eh, y sí, es una decisión, es decir, no, no es porque sí, es porque, por ejemplo, eh, en acto de guerra, las historias son ásperas, son duras, están teñidas de, digamos, de, hay una, hay una reseña argentina muy linda que, que estuve leyendo hace unos días, que, que dice que, que, digamos, los trazos son como los trazos de la memoria, digamos, ¿no? es decir, la, la memoria con el tiempo se va enturbiando, va perdiendo solidez, se va mezclando con otras cosas. Entonces, leyendo, digamos, los, el, los guiones y los capítulos, que son muy testimoniales y, y demás, me pareció que podía ser un estilo que podía funcionar, que podía transmitir el efecto correcto de, de evocación, ¿no? No, no de reconstrucción como policial de un hecho, sino de evocación de algo claro. que naturalmente está teñido y, y, digamos, y, y diluido con, con cuestiones de, del olvido, mezclado uh -huh. con la memoria, ¿no? con el recuerdo. Claro. Y eso, en cada caso, digamos, este, vos lo vas a, adecuando. Entonces, a, a, a cómo ves ese guión. ¿Cuál es el, el perfil de...? ...del lector ideal, de una historieta tuya, ¿no? Es decir, una historieta, digamos, que es, no sé cómo decirle... ...pero en comparación con una historieta de la Marvel... ...son historieta, historietas cultas, digamos, ¿no? Uh -huh. este, uno supondría que, que se requiere cierto tipo de cultura para los lectores... ...distinta que para los lectores de la Marvel... ...yo, por ejemplo, leo El Hombre Araña y sé que estoy perdiéndome muchas cosas... ...porque... Hay una cultura que, que, que maneja muy bien una serie de códigos y no es la mía, ¿no? De pronto yo estoy más cerca de eso, pero me, gusta, me gustaría saber en qué lector pensás vos en las etapas finales, digamos, de redondeo de la cosa. Por lo general, eh, me gusta tratar de que, de que lo que hago sea leíble para el mayor público posible, ¿no? Es decir, sin duda, es un, necesito un lector que tenga un mínimo nivel de maduración. Pero la, las historietas que hago generalmente no tienden hacia la oscuridad, ¿no? o sea, la, la oscuridad de, de sentido, quiero decir, ¿no? La claro. oscuridad visual. Claro. Este, así que, en realidad, no, no, no, estoy, o sea, no estoy tratando de crear a mi lector en, en mi obra, más allá de alguien que haya leído, aunque sea una historieta en su vida. Claro. Lo va a necesitar. Claro, claro. Pero, pero te puedo decir que cualquiera de estos dos libros, por ejemplo, que, que saqué estos últimos dos, dos años, eh, eh, he recibido comentarios de gente que lo ha leído que no lee historieta, claro. nunca uh -huh. así como de gente que lee solo historieta y ninguna otra cosa, uh -huh. es decir, los dos polos opuestos y, y es leíble, es decir, uh -huh. es algo disfrutable desde distintos puntos de vista, eso es un tema que cuidamos mucho con, con Rodolfo con, uh -huh. con mi guionista por lo menos en estos libros también y es tratar de, de, de llegar de un modo absolutamente leíble a cualquier lector uh -huh. ¿no? Eh, es decir... No sé si diría más culto o menos culto Yo diría más maduro o menos maduro Quizás sea, sea mejor Porque conozco muchísimos lectores cultos Que, que aman a, a la hombre araña Y claro, claro. digamos la fantasía sobrenatural de, de, de los cómics de ese estilo Son distintos tipos de cultura sí. quizás sí, son, sí. son distintos tipos de cultura sí, sí, sí, no, no creo que haya una escala comparativa De superior e inferior claro, No realmente claro, sí. En definitiva es, es viñetas Sigue siendo viñetas Pero, pero no hay duda de que de que si tengo que pensar en un lector prefiero no pensar en un lector de determinadas características sino más bien en un, en un lector que no va a ser engañado por la lectura ¿no? claro. en un lector que va a poder seguir sin problemas la lectura y que va a poder poner también mucho de sí en la lectura no, uh -huh. no, no, no, no darle todo, todo masticado y fácil de tal manera que, que, que quien lee puede poner de sí mismo un, un, una participación como lector ¿no? uh -huh. es, que es de lo más divertido yo creo ¿no? claro. uno, uno, se entretiene más y se engancha más con una lectura cuando cuando esta ofrece algún tipo de, de, de estímulo de espacio para que uno ingrese como lector uh -huh. a participar. Y, y como dibujante cuido eso también, es decir, claro. trato de dejar espacios vacíos que, que, el, que el lector pueda llenar un poco. Uh -huh. ¿No? Bien, vamos a la última pausa y empecemos a hablar un poquito del espacio que ocupa en la cultura justamente las distintas clases de historietas. Bien. Con Matías Vergara, dibujante de historietas, seguimos en la habitación china. Hacemos una historia universal de la historieta en cuatro o cinco, te, te dejo cinco nombres. Cuatro o cinco nombres. Bueno. ¿Sabes para qué? Para que los que nunca abrieron un libro de historietas, vayan, consigan eso y digan, ah, mira, era esto. Es duro, ¿eh? pero es, es difícil y fácil al mismo tiempo. Este... <risa> Pero, a ver, para empezar, sí, arranquemos por el Génesis, vamos con Winsor McKay, Erje, uh -huh. uh -huh. el autor de Tintín, Alberto Brescia, Hugo Pratt, ¿cuántos vamos? ¿Cuatro? Cuatro. Y, a ver, complicado, ¿eh? No, vamos a hacer justo, vamos a llegar justo, vamos, a Jack Kirby. Jack Kirby, bien. bien. Ahí hay de todo, hay de todo. Ta. Hay, todo. Hay una manera linda de, de, de, de, de comprender el lenguaje a lo largo de, de todo el siglo XX, desde que empezó hasta que terminó. Perfecto. Es un lenguaje el estereta, que arrancó con el siglo XX, como el cine, sí, igual. Sí, sí, sí. Fue como un, un semillero. Hay variedad gráfica, distintos tipos y estrategias de contar historias. Sí. Hay grandes narradores que después incluso se pusieron a escribir novelas. Sí. Desgraciadamente me quedé solo en el mundo occidental, ¿no? Dejé afuera sí. asiáticos, pero pero bueno, ta, en fin, es, es, es mi canon. Sí, eh, sí, pero a mí me, me tiene medio como, no sé, sea, medio harto de esta moda del manga, porque... Vino la historieta japonesa, digamos, no se sabe bien por qué. ¿Vos sabés por qué este auge de, de la historieta japonesa? Mira, eh, hace dos años hubieron unas, hubieron, bueno, mira de que me olvidé, pero, pero como te dale, decía, así justo, pero eh, uno de los abanderados del manga, cuando nadie lo conocía, eh, digamos, la, el ingreso del manga al mundo occidental arrancó por Europa, y específicamente uno de los primeros abanderados fue Moebius, Shangiro. Uh -huh. Jean Jean un, un maestro que lo dejé afuera de la historia, pero bueno, está, es, en fin. Este, y él fue uno de los de los que lo ingresó, digamos, ¿no? Dijo, hay que ver esto, porque era muy amigo de, de, de un autor japonés, el autor de Akira, eran amigos personales, entonces dijo, no, pero vamos a tratar de difundir esto. Y hace dos años, o sea, 25, casi 30 años después... Hizo unas declaraciones un poco controversiales en que dijo que se había equivocado grandemente. Que había cometido un error trágico al, al ingresar el manga y todo lo demás. Pero, pero, pero bueno, este, me he echado con algunos comentarios bastante horribles sobre que... Habría que haber tirado una segunda otra bomba atómica <risa> <risa> para evitar que el manga llegara y todo lo más es exageradísimo pero claro, lo que pasa es que, que se comió a los mercados esa, esa industria a sí. los mercados occidentales. occidente es, es gracioso estudiar el fenómeno japonés del manga porque en realidad en japón hay un montón enorme de autores que odian el manga y que hacen historietas propiamente claro, dicha claro. sin entrar dentro de esos cánones mercantilistas súper exigentes que no son muy distintos en los Estados Unidos cuando se trabaja con superhéroes. Claro. Pero otra cosa que sucede también es que hay, es muy reciente la historieta como realmente un valor cultural aceptable. Por ejemplo, hay un autor japonés que se llama Yoshihiro Tatsumi, que arrancó en 1968-69 a, a desarrollar y publicar historietas serias para adultos, en estilo manga y todo lo demás, que son de un nivel eh, extremo. Es decir, son maravillosas. Y se ha empezado a editar, traducido al inglés y al español, en Occidente hace tres años. Claro. El tipo tiene no menos de 70 libros para editar, ninguno ha visto el Occidente. Y en Japón son conocidos, pero bueno. Pero hay un autor que es, es ya casi que un puntal del siglo XX, que es casi desconocido. Claro. ¿no? Es, es como, como ha sucedido con autores literarios también, ¿eh? como, como sí, el caso sí, sí. Bolaño, por ejemplo. Claro. Hay un Bolaño del, del cómic... ...universal, uh -huh. que japonés... ...y recién ahora lo estamos conociendo... no, uh -huh. ...o sea, es, ese es, es un, un problema que tiene... Pero, ...pero bueno, en fin, dejé un poco el mundo asiático de lado... O sea, ...y te parece que el mundo de la historieta... Eh, ...va a seguir como separado de... ...quizá por motivos comerciales y editoriales... ...del mundo eh, de, de, de la narración... ...porque el soporte es el mismo, son libros... ...¿no? De, ...digamos, quienes los producen son editores... Eh, ¿Qué pasa? Hubo un experimento con una cosa que estaba bien, este, la, la, la, la, aquella mouse de Art Spiegelman que lo sacó, lo sacaron editoriales de libros, ¿no? Creo que en español salió con Alfaguara, tengo idea, Santillana, no No me acuerdo. Pero bueno, una, unas editoriales que no se dedicaban a, a la historieta. ¿Te parece que va a seguir esa separación? Depende, depende de la región del mundo. Depende del mercado, ¿no? En sí. cierto modo. En Europa es casi que obligatorio. Es decir, eh, ya los editores de historietas hace años que... ...están tratando de convertir al álbum... ...el famoso álbum europeo grande de historieta... Uh -huh. ¿no? ...con tapa dura el estilo Asterix... Uh -huh. eh, ...reducirlo y modificarlo hasta que quede... ...lo más parecido a un libro tradicional posible... ...por pedido de las editoriales... ...por pedido de los distribuidores... ...y por pedido de las librerías... ...que están uh -huh. cansadas de no tener dónde poner... Uh -huh. ...y quieren y dicen... ...pero por qué no hacen historieta con forma de libro... ...total, si queda mejor, es más fácil... ...y quedan más lindos lo, los anaqueles, ¿no? uh -huh. y, y es así, estuve en España hace cosa de un mes... Y eh, digamos, buscando editor para, para nuestras, nuestros materiales y demás Y una de las exigencias comunes que había como norma Es decir, eh, que los propios editores de historietas sufren También, porque quisieran no abandonar ciertas estructuras claro. Es que tienen que adaptarse al librero, a la librería La librería está empezando a exigir que la historieta ya no parezca más historieta Y se parezca a un librito uh -huh. Pero bueno, estamos hablando de Europa Luego en Estados Unidos es distinto Luego en Japón es distinto, en China es distinto y en Latinoamérica es distinto. Uh -huh. son, son mundos, si se quiere, pero, pero como te decía, depende, ¿no? Ese acercamiento de la historieta a la forma del libro tradicional va, va por ciertos caminos, ¿no? Pero, pero fluye con el mercado. Un día puede ya no ser así, puede, puede ser que la historieta necesariamente vuelva a ser un álbum enorme, colorido y, y, claro, y grande, ¿no? Claro. Decime, ¿y Uruguay para...? Desarrollar algunas líneas de, de historietas necesita necesariamente o bien subvenciones, el caso de, de estos libros han sido premiados por fondos concursables y han podido editarse eh, parcialmente gracias a eso, o bien eh, publicando para afuera. Y vos decís que agarrarse de, eso, de esa historieta rioplatense puede ser un un factor para poder ir a presentarse bueno yo soy un historietista rioplatense cuando vas allá sin duda a Gijón, los o sea. sí los este los, los autores rioplatenses específicamente son muy codiciados en el mercado el uh -huh. mercado exterior porque eh, digamos tenemos me atrevo a incluirme uh -huh. <ríe> en un grupo de, de, de artistas espectaculares que, que a mí me encantan digo pero tengo que hablar también por el grupo eh, una muy buena reputación como, como grandes artistas muy creativos, inteligentes, que resuelven rápido todo tipo de situaciones eh, y de necesidades y muy versátiles, ¿no? uh -huh. muy expresivos. De, de, o sea, son, son realmente, somos artistas de mucho nivel. Pero, pero la cuestión, como te decía, de una conciencia, de decir, bueno, eh, soy valioso porque soy un historietista rioplatense, ya es un poco más reducida. Como te decía, hay muchísimas claro. cosas muy recientes. El, el cómic. Como tal, como cuestión con escuelas, con tendencias, con, con regiones, es un fenómeno de 20 años, uh -huh. no más. Sí, en realidad, claro, vos hablabas de este japonés y hoy mencionabas a Mebius, también es, es, un, es un tipo que en los 70, junto con otros funda los humanoides asociados... Había trabajado en México para la industria norteamericana antes, pero no tenía mercado en, en, no, no, en claro. su país. Entonces, eh, pero, pero se produjo una revolución en los 70, que acá de pronto llegó este, retardada por, por un montón de cosas, por una serie de censuras. Eh, ¿Te parece que, que, que los estilos de, de, de grandes narradores como Hugo Pratt, o digamos lo, lo, los estilos... Uh, que son, uh, que ironizan sobre la realidad, pero que no son fantásticos, ¿no? No sé, hay un francés que a mí me gusta mucho, book uh, o bueno, algunas cosas de Mebius, Manara, antes de, de volcarse a, a, un poco en exceso a, a, al erotismo chic, uh, brecia también. Todos esos, e, e, esa corriente como que está un poquitito en decadencia ahora, es decir... Uh, ¿El manga, el, el renacimiento de los superhéroes estadounidenses como que están sofocando eso o no? ¿O es una percepción errada? Eh, no, realmente no hay un proceso de sofocación más que si sí hay un proceso de integración muy fuerte. Uh -huh. Es decir, um, las grandes editoriales, por ejemplo, de, de cómic de superhéroes que hace años solo podían pensar en superhéroes en determinados códigos, ya hace unos cuantos años que encuentran deleite y les gusta experimentar con artistas que no tienen nada que ver. Y porque Es decir, básicamente mañana un artista no convencional, controversial, eh, de determinadas características, sea guionista o dibujante, toma a un superhéroe, digamos Superman, y hace un libro X que luego gana premios... Claro de determinante de, que digamos culturalmente reconocidos Lo que hizo eh, Frank Miller, Frank Miller o Alan Moore o el Gaiman y demás todo eso comenzó a suceder ya hace dos décadas entonces a las editoriales les gustó les gusta claro, tener ese claro. reconocimiento y tener ese tener por un lado a los lectores tradicionales de los cuatro fantásticos claro. y por otro lado también tener siempre la mayor cantidad posible de, de los otros lectores que les gusta poder leer eh, yo que sé, una cuestión más surrealista o, o, o más experimental sobre, sobre Spider-Man, por ejemplo, sobre el Hombre Araña. no eh, eh, Y les gusta tener todo eso captado, por lo tanto sí. siempre están probando distintas cosas. O sea que hay espacio. Hay, hay espacio. Yo te diría que incluso, eh, mediante esta nueva super popularización que hay del cómic, no es decir, ya se ha vuelto como, como un material... Un, un valor cultural de intercambio cotidiano de todos los días, que hace cinco o seis años no lo era, fue, ha sido una cosa así explosiva, hay un boom, eh, nos ha facilitado muchas cosas, a los que hacemos historieta por más que no hagamos superhéroes, es uh -huh. decir, porque podemos ir a, a un diario, podemos ir a la televisión, podemos ir a cualquier lugar, hablamos de cómic y no nos quedan mirando como que no entienden muy bien qué hacemos, ¿no? es decir, el, el cómic ha vuelto a un cierto lugar de, de, de, de primera plana, en, en el concierto, digamos, cultural masivo, si se quiere, este y nos sirve realmente. Buenísimo, Matías, nos tenemos que ir. Te agradezco mucho que hayas entrado a la habitación china. Bueno, igualmente. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.